Estamos enganchando este video con el anterior, así que si no viste los anteriores de planilla de cálculo te recomiendo, pero de corazón que los veas a todos, pero sobre todo fíjate el tema que estamos dando, estamos dando función sí, mirate todos los videos sobre función sí, si estamos viendo operaciones matemáticas miratelos todos, es la manera de aprender, si no, no vas a aprender, si no vas a perder tiempo viendo este video y vas a decir, entendí más o menos y cuando vayas a clase no vas a saber hacer las cosas, así que fíjate bien, asociar por temas, ¿está bien? En el video anterior decía que íbamos a ver el concepto de distinto de nada o diferente de nada. Bien, primero te voy a enseñar a escribir eso y después te voy a explicar qué quiere decir eso. En el video anterior teníamos este dilema. Queríamos que cuando una persona escribiera la palabra Silvia, acá el nombre Silvia, la planilla contestara, qué bueno que viniste. Pero cuando pusiese no sé, Omar, no es la persona que estoy esperando. Pero si yo no pongo nada, no está bueno que la máquina me diga no eres la persona que estoy esperando. Está bueno que me diga, por ejemplo, escribe un nombre en la celda pintada de amarillo. ¿tá? Que me diga esto, por ejemplo, o algo así. Vamos a modificar esto que está acá para que eso pase. Pero para eso te voy a hacer acá abajo la función. Para que vos tengas esta y veas el resultado y tengas este y también lo veas. Lo que acostumbro hacer en clase es pintarla de gris claro a la, a la función que no vamos a usar. Así está ahí, pero no molesta. Está ahí, pero es como que no se ve. Así que vamos a empezar de nuevo. Si, abro paréntesis, esto es distinto de nada, entonces. Si es distinto de nada, entonces. A ver. Si veo 1 es distinto de nada, ¿qué quiere decir distinto de nada? Si yo abro la heladera y les digo, chicos, aquí el interior de la heladera es distinto de nada. Es porque hay algo. Si hay un pelito, si hay una rodajita de tomate, si hay un huevito, entonces hay algo. Entonces eso no es nada. Entonces, distinto de nada significa algo. ¿Por qué lo escribimos así? Porque en informática es tan difícil decirle a la máquina que hay algo, es tan difícil que es mucho más fácil escribir distinto de nada. La máquina sabe lo que es nada, pero no sabe lo que es algo. Entonces, nada es ausencia total diferente de eso es algo, por lo tanto por eso le decimos distinto de nada, mantener eso en la cabeza, ¿está? Esa idea. Si veo un distinto de nada, o sea, si es algo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí vamos a meter el segundo sí, porque los sí o los síes se pueden concatenar o enganchar, ¿está bien? Entonces, si veo un distinto de nada, o sea, si es algo, entonces, sí, ponemos otro sí, sí, esto es igual Silvia. Entonces le decimos, qué bueno que viniste. O qué bueno que estés acá. Qué bueno que estés acá. Y si no, le decimos, no eres la persona a quien espero. ¿Sí? Bien. Recordemos que estamos dentro de el valor verdadero del primer sí. O sea, aquí tenemos un sí, ¿verdad? si sí, B11, distinto de nada, entonces valor verdadero del sí es todo esto. Todo eso es el valor verdadero. Falta el valor falso, ¿verdad? Así que ahí voy a cerrar paréntesis. Y todo esto se va a convertir en el valor verdadero, en el caso verdadero. En caso de que B11 sea distinto de nada, o sea, en caso de que aquí haya algo que la función ejecute todo esto y si no le vamos a poner si es distinto de nada que ejecute el segundo sí y si es nada le ponemos debes escribir tu nombre en el en la celda amarilla sí y cierro paréntesis entonces la máquina me dice debes escribir tu nombre en la celda amarilla bien, yo pongo Pepe no es la persona a quien espero. Pero si borro, no me dice. No es la persona a quien espero. Me dice, debes escribir tu nombre en la celda amarilla. Entonces pongo Hugo. No es la persona a quien espero. Tita Merello. No eres la persona que. Voy a poner Cumbo Mac. que es un, una, una persona que hace voces de personaje. A de Tokumbo McCormack, no eres la persona a quien espero. Entonces, ¿a quién estamos? A Silvia. Qué bueno que estés acá. La verdad que está notable, sí. es algo distinto, pero que está buenísimo. Vamos a revisar eso, vamos a eliminar este ahora, para que no maree, para que no nos maree, y vamos a eliminar absolutamente todo esto que está acá. Así queda todo mucho más visible, ¿está? Y vamos a agrandar un poquito la planilla. Así te muestro bien. Vamos a eliminar esto también. ¿Sí? Y esto. Te encontrás con esto vos. Vas a una prensa de cálculo y te encontrás con eso. Vos sabés lo que tenés que hacer. Dice, debes escribir tu nombre en la celda amarilla. Entonces pones Pepito. No es la persona a quien espero. Silvia, qué bueno que te saca. ¡Ya tengo el poder! ¿Cómo hacemos para que funcione todo eso? Vamos a abrir esta fórmula. Para abrir la fórmula, hacemos doble clic en la celda. Para salir de ella, hacemos escape. O si no apretamos f2 con f2 lo que logramos es abrir la celda para ver qué hay adentro mira ves f2 prestemos atención prestemos mucha atención vamos a desglosar todo esto voy a agarrar todo esto que está acá menos el igual ¿Tá? y lo voy a escribir aquí lo que te voy a mostrar es representando con colores cada cuerpo o cada espacio de la función si sí. te voy a mostrar cómo funciona y qué hay adentro verdad para que se entienda mejor mira hay un si sí, que está hecho en negrita y en gordo, en grande. Es este, el de afuera. No mires el sí de adentro. Vos tomá todo esto como lo mismo. Tratá de descubrir por colores lo que está sucediendo ahí. Tenemos un sí que es el sí primario o principal, que es este de afuera, y un sí dentro del otro sí. Un sí dentro del valor verdadero. Un sí dentro del cuerpo verdadero. Pero por ahora nos vamos a olvidar de eso. Vamos a tomar al primer sí únicamente. Tenemos la comprobación lógica en verde de este sí, todo el valor verdadero, el espacio verdadero de ese sí, pintado en azul, y todo el valor falso o el espacio falso. Entonces, miremos de esta manera. Si pasa esto, entonces lo que está en azul, y si no, lo que está en rojo. Si pasa lo que está en verde, entonces hacer lo que está en azul, y si no, hacer lo que está en rojo. Así es fácil entenderlo. No importa que acá haya un, una función sí, funciones o, funciones y, funciones contar a... Lo que sea, no importa. Lo que importa es que el sí tiene tres cuerpos. El verde, el azul y el rojo. Comprobación lógica, valor verdadero, valor falso. Ahora, dentro de la comprobación lógica, dentro del valor verdadero y dentro del falso, yo puedo poner lo que quiera. Vamos a verlo desde otro lugar. Aquí te voy a mostrar al revés. Lo que puse fue en gris claro al sí exterior y pinté con los mismos colores que al anterior todos los cuerpos del sí interior del sí de adentro ves que lo remarqué con negrita y grandote si sí, pasa esto entonces hago esto y si no hago lo otro en dónde estamos acá este sí no te olvides que es el cuerpo verdadero del sí de afuera pero ahora hacemos al revés nos olvidamos del sí de afuera aquí estamos en el sí de afuera y aquí estamos en el sí de adentro o sea, este sí que está aquí, es este sí que está aquí. ¿Está bien? Vamos a examinar el sí interior. Si pasa lo que está en verde, hago lo que está en azul. Si no, hago lo que está en rojo. Si en B11 existe la palabra silvia, entonces decir qué bueno que estés acá. Y si no, decir no eres la persona a quien espero. Pues bien, esos dos sí o esos dos síes, vamos a apretar F2 para abrir la fórmula y ver qué hay adentro. Esos dos son los que están acá, observa. Lo que pasa acá está todo negro y hay algún colorcito en azul porque es una referencia hacia una celda nomás. Pero mira esto. Lo que define todo acá es el paréntesis y el punto y coma. El primer paréntesis pertenece al primer sí. Estamos en el sí que abre paréntesis y que comprueba si B11 es distinto de nada. O sea, si B11 es algo. Entonces, si eso es cierto, se ejecuta el valor verdadero, que es todo esto que está acá. Es otro sí. Sí. En B11 hay algo, entonces ejecutar este sí. Si no, decir, debes escribir tu nombre a celda amarilla. O sea, comprobación lógica, espacio para el verdadero, espacio para el falso. Del primer sí. Ahora miremoslo desde el otro lugar. Miremoslo así. Tenemos al sí interno que tiene su comprobación aquí, tiene su valor verdadero aquí y tiene su valor falso aquí. ¿Está bien? Espero que hayas entendido cómo se concatenan los síes, por decirlo de alguna manera, y que te haya quedado un poco más claro. A ver si lo puedes hacer en clase. Después me decís...